Hace aproximadamente 30.000 años, vinieron a la Tierra unos seres conocidos como los Anunnaki. Ellos vinieron de un planeta lejano llamado Duku. Pero, ¿para qué vinieron los Anunnaki? La teoría de la conspiración nos dice que los Anunnaki, esta es la típica teoría que nos dice que los Anunnaki en su planeta, estaban por extinguirse, por la inestabilidad de la atmósfera de su planeta, la cual necesitaba oro para poder ser restablecida. Así que vinieron a la Tierra, localizaron en su GPS la Tierra, y entonces emprendieron un viaje hacia nuestro planeta Tierra. Entonces empezaron a mandar... Obreros de su misma especie, de su misma raza a la tierra pero estos Anunnakis se cansaron esta gente Anunnakis se cansaron y por lo que exigieron al rey Anu y a Lil y a Enki eh, que se implementara otro método Así que supuestamente, dice la teoría, que de ahí crearon a los seres humanos por medio de la modificación del ADN del mono, el cual implantaron el espermatozoide en una reina Anunnaki. De esa reina Anunnaki nació el primer ser humano y de ahí... Eh, For, se formó toda la humanidad lo cruzaron con otros dos seres humanos y de ahí formaron a la especie humana entonces los Anunnakis utilizarían a la raza humana como esclava para generar oro y para ser obreros sin embargo esta teoría ya ha sido descartada y como nos podemos dar cuenta es una teoría falsa, es una teoría falsa pues carece de profundidad y de lo que estos seres tan poderosos teniendo tanta tecnología no podrían producir oro en su planeta es algo simplemente incoherente. Así que ahora vamos a hablar de por qué en realidad vinieron los Anunnakis a la Tierra. Los Nibirunianos, también conocidos, estos seres son, primero hablemos un poco de sus características. Ellos, los Anunnaki, tienen poderes sobrenaturales para nosotros. No se sabe si esto es porque vengan a nuestro planeta y al momento de venir a nuestro planeta tengan, obtengan poderes sobrenaturales, o si es porque estos seres ya son dioses y tienen estos poderes desde su nacimiento y pueden ser poderosos en cualquier planeta. Eso no se sabe, pero es una sospecha que se tiene. Pero estos seres, sus habilidades pueden cambiar de forma, pueden volar, pueden manipular mentalmente a las personas... Tienen telequinesis, entre otras habilidades como gran inteligencia y son reptiles, son reptiles tipo transparente, tipo humanoide, son reptiles tipo humanoide. Solo que ellos pueden cambiar de formas como lo mencioné anteriormente e incluso convertirse en su totalidad en un reptiliano, en un ser reptiliano. Ahora bien, con esto manipulaban a las personas, les hacían sentir miedo. Pero ahora bien, hablemos por qué vinieron ellos a la tierra en realidad. En realidad vinieron porque cuando ellos sabían que aquí en la tierra ya estaban instaladas lo que conocemos nosotros como las pirámides de Egipto. Estas pirámides de Egipto fueron construidas para dar conocimiento y poder. Estas pirámides fueron construidas para dar conocimiento y poder a todos los seres del universo es decir que fueron construidas con propósitos eh, buenos sin embargo estos Anunnakis sabían que todo ese potencial que tenían las pirámides de Egipto se podrían usar para otra cosa eh, más egoísta más negativa la cual ellos vinieron a la tierra aquí para modificar las pirámides de Egipto y de esta manera lanzar una potente onda de energía que pudiera controlar a todos los planetas del universo, es decir que mediante esta potente onda de energía podría manipular mentalmente a todos los seres del universo. Es decir, que mediante las pirámides de Egipto, estos Anunnakis controlan todos los planetas del sistema solar, sino no es que también del universo, ya que estas potentes ondas de energía eh, manipulan la mente de los diferentes tipos de extraterrestres, que hay en el universo y sus respectivos planetas también son manipulados como por ejemplo se vuelve débil su atmósfera y otras características que vuelven débil a un planeta esto para someter y tener en más en yugo a estos seres extraterrestres es decir que hay muchas más razas esclavizadas no solo la humana pero ahora bien, ya sabemos que los Anunnakis modificaron las pirámides de Egipto, las manipularon para dominar los diferentes planetas del universo. Pero ahora bien, hablemos de quienes fueron quienes las crearon. Quienes crearon las pirámides de Egipto fueron los hombres perros o los hombres canes, así es, estos hombres que vinieron mucho antes que los Anunnaki y que tenían cabezas de perro, que tenían cabezas de can, algo así como el dios Ra, algo parecido a ellos eran, y estos seres que vinieron aproximadamente hace 3 millones de años a la Tierra, enseñaron todos los conocimientos a otros seres que estaban anteriormente en la Tierra que los humanos. Es decir, que no eran los humanos esos seres, esos seres eran otros eh, extraterrestres, podríamos decir eh, pues sí, extraterrestres, porque en realidad los seres humanos son una modificación de un mono y una Anunnaki, es decir que esos eran los verdaderos habitantes del planeta Tierra eh, a lo que le podríamos llamar como los verdaderos terrestres o los terrenales, estos seres eran seres que ya habían evolucionado eh, mucho tiempo aquí en la Tierra. Eran seres parecidos a los humanos, no iguales, no exactamente iguales, pero similares, ligeramente similares a los humanos. Entonces los hombres canes o los hombres perro dieron conocimientos de la escritura, dieron conocimientos... Eh, ...de cómo construir las pirámides, ellos fueron los que los instruyeron para cómo construir las pirámides de Giza, las pirámides de Egipto... Eh, ...y entonces incluso los ayudaron a construir naves espaciales para viajar de otro planeta, para viajar a otros planetas del universo les ayudaron a construir una nave espacial para marcharse de este planeta ya que sabían que los Anunnaki llegarían a la Tierra y desde entonces estos seres se fueron a otro planeta en la nave que los hombres cabeza de perro les ayudaron a construir por eso es que en muchas mitologías se ven como los egipcios se ponen estas cabezas con, cabe, eh, con cabeza de perro, con cabeza de can. Pero estos eran dioses, estos hombres perro eran dioses con habilidades aún superiores a la de los Anunnakis. Pues se dice que sus poderes son prácticamente infinitos y no eh, son una de las razas más poderosas de todo el universo. Son seres privilegiados. Los Anunnaki eh, te, habrían tenido guerras contra estos hombres cabeza de perro por quedarse con el control de todos los planetas del universo mediante las pirámides de Egipto, ya que son punto clave las pirámides de Egipto. Pero se habrían envuelto en una gran guerra en la tierra, en la que en puntos estratégicos para luchar, para que no se destruyeran las pirámides de Egipto, habrían tenido ellos grandes batallas, habían ellos sobrellevado grandes batallas. Y en estas grandes batallas, los Anunnakis habían, habrían perdido la guerra. Habrían perdido la guerra totalmente. Siendo liberado entonces, todos los planetas del universo. La gran mayoría de los planetas del universo. Pero entonces los hombres perro, se marcharon de la tierra y... Los Anunnaki volvieron a retomar el control de ciertos planetas del Sistema Solar. Tras la marcha de esta raza de los hombres cabeza de perro, eh, se fueron. Y ellos volvieron a retomar ciertos planetas, como por ejemplo la Tierra, Marte, Júpiter... Saturno, Venus y otros planetas más que ahora mismo están bajo su total control, control de ellos. Entonces es así como nos podemos dar cuenta de que esta es la verdadera historia de los Anunnaki y que tras las pirámides de Egipto se oculta el misterio. El, el poder del control, que con ellas se pueden controlar prácticamente cualquier cosa. Y esto lo sabían los Anunnakis. Ellos no las crearon, pero sí vinieron a la tierra porque sabían que aquí estaban instaladas una de las pirámides de Egipto eh, construidas. Pero ¿por qué vinieron a la tierra? si no son las únicas que hay en el universo. Es decir, que en otros planetas también hay pirámides instaladas. Pues el problema es que en esos otros planetas ellos no podían llegar porque allá había guardianes eh, resguard, eh, cuidando a estas pirámides, a estas pirámides universales, para que precisamente otros seres no fueran a tomar el control de ellas y por eso los Anunnaki más que nada decidieron venir al planeta Tierra eh, ya después de que ellos modificaron al ser humano y tienen el control mediante las pirámides de Egipto y todas las pirámides, no solo esta, las pirámides mayas, las pirámides que hay en Sudamérica, eh, ven a la raza humana eh, como que tiene que ser exterminada para ellos. Ellos piensan que la raza humana tiene que ser exterminada. Y estos seres Anunnaki, como sabemos, controlan al estado profundo, controlan la Casa Blanca de Washington, D.C., controlan los laboratorios del Pentágono. Y vamos directamente con el tema de los laboratorios del Pentágono, porque en los laboratorios del Pentágono se está desarrollando una especie de arma que podría ser eh, antimateria para exterminar a todos los seres humanos ya que los Anunnaki no quieren que los seres humanos evolucionen no quieren que los seres humanos evolucionen espiritualmente y algún día en algún momento estos mismos se puedan poner en contacto con los hombres perro, con los hombres canes, no quieren que se pongan en contacto con los canes, porque los Anunnakis saben que algún día los canes o los hombres canes regresarán a la tierra para liberar a la raza humana de los Anunnakis. E incluso es muy interesante porque volverán a tener una batalla en contra de los Anunnaki. Pero esta vez los Anunnaki serán derrotados, ya fueron derrotados, pero es decir que esta vez serán eliminados porque es una raza hostil del universo. Para ello les puedo dar un ejemplo. En Lil, que es el mismísimo Jehová bíblico, ese Dios, ese falso impostor que se hizo pasar por Dios, engañó a millones de personas en el antiguo Israel, engañó a los judíos, a los israelitas, haciéndoles creer que para tener tierras, eh, comida, tenían que matar personas mandó matar niños, mujeres, hombres de todo tipo este dios, Jehová, este dios que precisamente pertenecía a la raza de los Anunnaki. ¿Y esto por qué? Porque en Lil o Jehová intentó de muchas maneras eh, exterminar a la raza humana en aquellos tiempos mediante el pueblo de Israel. Incluso, como les comentaba en un video anterior, Jehová eh, engañaba a las personas mediante un aparato tecnológico con el cual se comunicaba con ellas y les hacía creer que era el verdadero Dios, ya que sus palabras literalmente se podían escuchar sobre las nubes, se podían escuchar en las nubes Actualmente hay tres parásitos Que nos están dominando en el mundo Tres reyes Anunnakis Y sus hijos Porque ya tienen hijos Estos cuentan con más de miles de años de edad Pero los tres reyes Anunnakis son Elil, Enki y Anu el cual aún está vivo y sus hijos se desconocen sus nombres, se desconocen quiénes son, pero lo que sí se sabe es que estos hijos serían mitad humanos y mitad anunnakis es decir, que serían eh, de la realeza, descendientes de la realeza, por eso se le llama realeza. Estos fueron descendientes de Enki, Enlil y Anu y son personas como filántropos, grandes ricachones, banqueros y más que nada a los que se les llama la nobleza negra. Se desconoce quiénes son, pero estos son las personas que dominan al mundo, y tras ellos está el individuo, el tipo más inteligente, al cual es un grupo que se le conoce como los Illuminati, y este individuo, que es el cerebro del grupo, les da orden, órdenes al grupo de los Illuminati, para que estos ejecuten actos negativos en contra de la humanidad, como por ejemplo, crear guerras, crear hambre, invadir países mediante los Estados Unidos, crear vacunas, crear en desarrollo de proceso el microchip 666, entre otras cosas. Otra de las curiosidades haber creado el coronavirus, responsable de haber creado el coronavirus y de haber eh, mantenido confinada a todas las personas, a toda la humanidad, durante todo este tiempo. Pues aquí conocemos un poco sobre la verdadera historia que todo trata de controlar los planetas del universo y la guerra entre estas dos razas, pero al final los Anunnakis serán derrotados y todos los planetas del sistema solar serán liberados.